Bienvenidas Ivonne, bienvenida Anya, bienvenida Eva. Y estamos muy contentos de compartir este esta conferencia, esta charla. Eh, le hemos llamado Zoom, paredón y después, a estos encuentros de, de Che Bandoñón. Bueno, uno de los objetivos de la charla es relacionar un poco la fabricación. De instrumentos nuevos en el siglo XXI y la enseñanza del bandoneón en el siglo XXI. Y nada más y nada menos eh, que el siglo XXI está arrancando con con la oportunidad de empezar con mujeres. Así como el siglo XX empezó el bandoneón en manos de los hombres, acá tenemos dos, dos grandes aportes en, en, el, en la enseñanza y en la metodología por parte de dos mujeres que son yvonne han y eva wolf y tenemos del otro lado a Annie con, con la fabricación bueno me gustaría hacer pequeñas una pequeña introducción de cada una de ustedes si quieren podemos empezar eh, vamos a empezar desde más cerca a lo más lejos aprovechamos que la tenemos a eva eh, eva wolf es una gran bandoñonista y también docente y ella es belga-argentina, así que es una belga que se nos vino para Argentina y nos gustaría saber, que nos cuentes un poco, Eva, tu historia de cómo te enamoraste del bandoneón y cómo fue tu venida al, a la Argentina. Eh, bueno, yo eh, escuché el bandoneón por primera vez eh, cuando todavía vivía en Bélgica, de bastante chica, de, a los 13 años porque mi mamá empezó a tomar clases de, de baile, ¿sí? de tango, que en ese momento estaba bastante en auge todo eso de lo, La gente tomaba clases de tango, iba a los, las milongas, eso. Y bueno, yo tocaba el piano, pero, pero bueno, escuché el bandoneón y la verdad que no sabía qué instrumento era, porque... Bueno, era un cassette, entonces no tenía mucha, mucha data, era un cassette grabado, y bueno, después me enteré que era un bandoneón, y hice un curso de verano en bélgica y ahí ya me enganché eh, por completo a los 15 años y bueno en el 2001 me, o sea, gané una beca en holanda donde yo vivía y eh, para estudiar acá un año en la orquesta escuela de emilio valkars así que esa fue como la excusa para venir acá y se suponía que iba a ser para estudiar siete meses pero bueno 2020 y sigo acá. así que ¿Eso en qué año viniste a la orquesta escuela? ¿En 2002? 2003? En el 2002, sí. Principios de 2002. O sea que ya tenés eh, una gran parte. Una linda época para venir a Argentina, 2002 también. Sí, sí. <ríe> Tal cual. Sí, sí. Sí, no tenía mucho. Yo tenía 23 años cuando vine acá. La verdad que no tenía mucha idea de lo que estaba pasando. Y. Yo vine a Capecada en, en abril del 2002 y bueno, después me fui como fui conociendo más, fui, me fui enterando de, de todo, fui, fui conociendo también la realidad de, de los músicos y todo eso, pero bueno, fue como más por ahí un poco más adelante. ¿Y el español ya estaba, ya estaba incorporado o fue.? No, era, era pésimo. <risa> era, sí, o sea, entendía bastante. Pero hablar eh, más o menos. Pero bueno, me fui este, me fui adaptando, fui aprendiendo. Hay algo que, interesante de tu historia que me contabas de, de, de tus antepasados, de o sea, tus padres, en relación con, con la guerra y con, y con Alemania, porque después lo voy a conectar un poco con Ivonne, que creo que algo tiene que ver. Eh, Querías contarme algo de un poco de eso de, de, de la relación ahí eh, con sí. Alemania. En realidad mi apellido es alemán porque mi abuelo, eh, Martín, eh, nació en Alemania, que ahora es Polonia, pero bueno, en su momento era Alemania, y bueno, al ser judío terminó en los campos de, de concentración, y en el 45 los eh, norteamericanos lo, lo liberaron ahí de ese campo y lo llevaron a todos los, los presos, a los que eran presos, los llevaron a Bélgica, a la Cruz Roja. Eh, y bueno, ahí conoció a mi abuela y se quedó allá. Por eso yo soy belga, pero en realidad mi mis abuelo, por parte de mi papá, eh, era alemán. Bueno, y ahí tenemos una conexión con Ivón, porque Ivón, si no me equivoco, naciste o te creaste en Alemania del Este. Sí, totalmente. ¿Y, y, y, y, y cómo fue? Pues, eh, ¿Cómo impactó eso también, digamos, con el, con el instrumento, con la música? Eh, bueno, en, eh, en Alemania del Este eh, no he conocido el Bandoneón para nada. Es una historia muy divertida porque mis abuelos están de la región del Bandoneón, eh, muy cerca de Klingtal, de Karlsruhe. En esta época he tocado el acordeón y nunca he entendido hablar una cosa sobre el bandoneón. Solo debería llegar aquí en Francia más tarde y he encontrado el bandoneón con la música de Astor Piazzolla. Y, y paradójicamente ahí tenemos a Annie que esta pregunta no es la, es un poco la primera pregunta que le había hecho a Anie, pero Santiago, por ahí si podías preguntarle, es decir, de alguna forma estaban muy cerca Anie e Ivonne en, en el territorio, porque los dos estaban en Alemania del Este, si Anie nació en, en las ciudades de Klingenthal o, o nació en otras ciudades. <risa> <risa> <risa> <risa> Nein, <risa> nicht. Aber in der Nähe wir waren, also im Grunde sind wir nicht weit auseinander und haben uns aber erst durchs Bandonium kennengelernt, als sie äh, zu mir in die Firma kam und ähm, ein Instrument wollte, ein bestimmtes Instrument ja, auf, auf sie angepasst. Äh, und ähm, so haben wir uns kennengelernt und ich denke mittlerweile sind wir sehr, sehr gute Freunde geworden durch das Bandonium. Band. Ich komme <lacht> relation An. Con, con, si podrías contarnos la, tu relación con la fábrica Arnold y con, con la idea de, de, de también la conexión que hay con la, con, la, con la guerra mundial, con el muro de Berlín y cómo volviste a recuperar esa fábrica. ¿no? Also, yo tengo zur, zur Firma Alfred Arnold keine Verbindung. Mm. Uh, die, da, nach dem Krieg es la producción im Grunde ja, ähm, verstaatlicht wurden, also äh, in, in DDR-Zeiten. Und im Grunde gab es dann keine guten Instrumente mehr und es ist nach und nach, ähm, ja, zurückgegangen, bis es dann ganz zum Erliegen kam. Und ähm, ich habe dann erst vor 19 Jahren diese Firma, die es jetzt gibt, bandon und Fabrik Klingenthal, gegründet. Und, ähm, aber... Habe auch die, die, die Marke Alfred Arnold mir schützen lassen, weil ich ja eben Alfred Arnold-Instrumente bauen möchte oder baue. Ja. Havia Planos, había Herramientas algo? Anja, gab's eh, damals gab's Pläne, gab es eh, Werkzeuge? Nein. Also, ich habe von ganz, ganz, also komplett neu angefangen. Und habe im Grunde, habe mir ein Premier-Instrument gekauft, ein altes, ein sehr gutes, und habe dann ähm, die äh, Instrumenten, äh, das Innere des Instruments, im Grunde alles einzeln analysieren lassen und habe sechs, sieben Jahre Forschung und Entwicklungsarbeit geleistet für das Instrument, ne? also äh, damit eben, damit man sehen kann, was ist mit den Stimmplatten, was ist, wie sind, welche Lederarten, welches Holz, was kann, was ist, äh, was gibt es noch und was gibt es nicht mehr, welche Zusammensetzungen haben die einzelnen, äh, zum Beispiel äh, Stimmplatten, ja, Zusammensetzung Stimmzungen, äh, welche, welche, welcher Schliff und so weiter, also alles, extrem technisch und eso um, das hat wirklich so 5 6 Jahre gedauert bis das erste Instrument um, im Grunde wo ich wo man sagen kann, oh das das klingt nach Bandoneon und auch nach dem guten Bueno, hay algo que las conecta también a Eva y a Ivonne, es que las dos son eh, pianistas en sus orígenes o de alguna forma tienen un vínculo con el piano. Y y las dos las vincula también la, la enseñanza, digamos. Y pensaba, yo también empecé siendo saxofonista, y estudié muchos años eh, saxo, me recibí el profesor de saxo, y luego eh, empecé con el bandoneón. Y me pasa también con los alumnos y alumnas de bandoneón que una gran mayoría viene ya de otro instrumento. Les pasa lo mismo, y cómo fue su relación también con el piano y con el bandoneón. No sé, Eva, que en la Biblia está primero Eva. Sí, cierto. Eh, sí, yo en realidad, bueno, empecé de chica a tocar el piano y estudié como 10 años. Eh, fue como mi primer instrumento y veo que por ahí los alumnos, tengo varios alumnos que, que vienen del piano, otros que por ahí primero tocaron la guitarra o el bajo y la verdad que se facilita bastante porque ya el contacto con la música está está hecho digamos o sea no tienen que aparte de aprenderse todo el teclado los cuatro teclados digamos aparte de aprenderse eso no tienen que aprender cómo funciona la música ya si ya leen ya pero bueno tengo también alumnos que arrancan de cero y veo que les cuesta por supuesto un poco más ¿sí? Yvonne, creo que tenés niños y niñas chicos, son una de las pocas que he visto con... Generalmente aquí, por ejemplo, no sé, en Bahía Blanca o en, en general en la Argentina hay una formación más bien de personas que son adolescentes. O sea, no sé, Eva, si estoy, me equivoco, pero creo que la gran mayoría son adolescentes y adultos. Sí, yo eh, hasta ahora no he tenido ningún alumno niño, digamos. Pero Eva tiene, e Ivonne tiene de kindergarten. <laughs> bueno, tal vez no kindergarten porque es realmente demasiado pequeño, pero sí, tengo eh, niños, pero también eh, adolescentes, adultos, eh, retratados. O, eh, está empezando con eh, siete años y está terminando con eh, 77. So, está un panel muy eh, largo y, eh, y diferente. Y también al, algunos vienen ya de un, uh, un otro instrumento como músico como profesional o solo amateur, y bueno, claro que como Eva lo, lo ha dicho, es una ventaja de conocer ya la música y muchas cosas que son ya aquí, pero no está sistemáticamente fácil por eso, porque también las construcciones, la manera de actuar, está muy, muy precisa y por ejemplo, tengo alumnos que tienen un instrumento melódico y pensar eh, eh, muchas voces en el mismo tiempo, una música polifónica está muy difícil y eh, debo, debemos hacer realmente un trabajo específico para abrir las conexiones que son muy rápidos y bueno, para ellos, para algunos es muy difícil de estar capaz de, de pensar no solamente una voz. Y para pianistas eh, estaba muy difícil que la dirección de las notas está totalmente destruida, no en una lógica de demi y eh, Estaba algunas veces eh, más difícil de combatir estos reflejos que empezar en cero. También los acronistas, ar algunos bueno, inmediatamente pueden hacer la diferencia con el cuerpo, pero Tenía también a durante seis meses, solo el brazo izquierdo estaba trabajando, y el, el, el, el derecho estaba fija y estaba muy complicado también de, de conectar esto y decir, bueno, es un empe empezo, es un otro instrumento, es una otra técnica, y es lo que está la cosa la más fascinante en, en la enseñanza para mí. Hay una conexión ahí con, con Anie, porque de alguna forma eh, al enseñar a personas con manos más pequeñas aparece un desafío que muchas veces tenemos aquí en la Argentina que es que chicos y chicas eh, y en general también las mujeres que suelen tener algunas manos un poco más, más chicas para algunas distancias tienen problemas. Y ahí hay un aporte que, bueno, de ahí le mandé la pregunta a Annie pero es cómo relacionaría o cómo se ha relacionado la fabricación con la enseñanza y cómo Ivón bon han interactuado en esto también de, de adaptar. ¿no? Ya, yeah. also, wir uh, haben ya ja sehr viele verschiedene Instrumente im Grunde entwickelt, also gleichtönige, wechseltönige, uh, wir haben ein Sortiment, was eigentlich alles, wo es alles gibt. Und äh, vor drei Jahren ähm, habe ich dann Kinder- und Jugendinstrumente ähm, produziert. Ähm, das war äh, etwas schwierig, weil ich wollte, dass ähm, im Grunde die, äh, das 142-Tönige in, in, in diesen kleineren Kasten passt. Ja? Und äh, ich denke, das ist uns gelungen. Und mittlerweile ähm, gibt es ähm, einige äh, Kinder, die unsere Instrumente spielen. Und ähm, ich hab, äh, wir haben auch, äh, Yvonne hat ja ein Buch äh, geschrieben, wo, also, wo, unter, wo unterrichtet werden kann für Anfänger und so weiter. Äh, das haben wir mit unterstützt. Und ich habe jetzt letztes Jahr noch einen Verein gegründet, einen gemeinnützigen Verein. Der äh, das Bandonion, äh, die Kultur und äh, den Tango und so weiter unterstützen soll und vor allem Konservatorien, Kinder und so weiter ähm, Instrumente zur Verfügung gestellt bekommen. Ähm, und sie können dann, also die, also die, die leihe ich aus vom, vom Verein. Und ähm, damit, glaube ich, können wir äh, zumindest erreichen, dass es äh, viele Kinder gibt, die es interessiert, die. Ähm, Eben, dann das Instrument probieren können, y uh, das ist ganz wichtig, finde ich, ne? dass wir Kinder und Jugendliche uh, gewinnen für das Instrument. Sí, ahí estamos viendo una imagen, no sé si la pueden ver, eh, si se ve ahí, es, eh, vimos algunas fotos de la fábrica de Anie de y, y ese bandoneón más chiquito. Si querés contarnos eh, cómo como nació y qué se, en qué se parece ese bandoneón y qué no se parece al bandoneón de estudio que, que se conoce para los bandoneones. Estas conocemos que son de una sola lengüeta y que fueron fabricados por los Arnold en el comienzo del siglo, ¿no? Sí, bueno, eh, para precisar algunas cosas, eh, Aña ha dicho que nos hemos encontrado porque eh, he preguntado sobre un instrumento, pero al principio no la conocía y he preguntado un poquito a todas las personas que en este momento eh, trabajan un fabricante de unión y, eja, uh, estaba a la la más abierta y disponible para una otra proposición y con argumentos. Bueno, me ha preguntado por qué. Y, eh, porque ya existen muchísimas eh, teclas diferentes. En este momento toqué solo el Banu Unión Unisonorik y eh, La idea estaba de proponer un modelo que podría reunir eh, los otros y también tener, tener, eh las eh, notas agregadas como existe ya para el bisonoric para estar capaz también de tocar el nuevo repertorio. Y bueno, eh, eh, estaba esta relación, su interés de escuchar lo que necesitábamos, lo que queríamos améliorar, que me gustaba para trabajar con, con ella. Y bueno, he empezado esta clase en 2014 en Avignon solo con principiantes. Al principio no tenía ningún niño el primer año y bueno, eh, he organizado muchísimas cosas y eh, algunos chicos han empezado a estar interesados y bueno, claro, con los pequeños manos, muy rápidamente podemos ver que no podemos ir en la tercera fila, en la cuarta fila, está muy complicado son demasiado pequeños bueno, he empezado el peso también no estaba fácil y he empezado con un eh, 110, pero bueno no, el resultado no estaba interesante y entonces hemos hablado uh, con otros profesores, aquí estaba claro Juanjo Mussolini con quien tenía clases, con uh, Fabio Furia, con Víctor Vilena y hemos discutido sobre esta evolución y hemos preguntado a Aña si sería posible de fabricar eh, instrumentos más pequeños como lo, lo conocemos en Copa para las cuerdas. Eh, los niños no están empezando con, eh, los, eh, con, eh, con el instrumentos de editar normal y como cada vez Aña estaba muy atentiva de lo que hemos uh, preguntado y ha, ha empezado uh, a esta, esta serie y somos muy contentos porque es una solución para el problema para los niños para dar uh, la posibilidad, claro, con la Fundación uh, y para Alquiler, también uh, porque está más lindo para los chicos. ¿eh? Yeah, uh -huh. ahí, ahí veía Ivon, bueno, mostraba un poquito, ese es un método que, que estuviste desarrollando el que estábamos viendo las no, imágenes no, Sí, no sé si podemos ver mucho en estas imágenes. La idea de este libro, claro, estaba también en la relación con los instrumentos de niños, y Aña lo ha ayudado para crearla. La idea estaba de empezar, si avances un poquito más, podemos ver el lugar a donde está empezando, es la segunda fila con, sí, son las fotos de algunos chicos, está un libro que está en alemán y en francés, claro, y um, uh, he empezado con tres notas en la, en la segunda fila, con dedos juntos, uh, porque para mí, para la formación de la mano y la musculatura, estaba una cosa muy importante y muy cerca del... Uh, del pulgar. Y, um, y uh, bueno, aquí podemos ver uh, en la página presidenta dónde está empezando, con cosas muy uh, sencillas, porque para mí la cosa la más importante estaba de instalar un confort corporal, uh, un control del sonido con dedos cercas que no están movimientos todas partes y uh, cuando este control está ya aquí puede devenir una cosa totalmente natural y podemos empezar otras cosas y también de esta manera podemos tocar totalmente ciego y el primer libro está muy lenta con pequeñas cosas pero realmente para instalar uh, buenas sensaciones uh, Uh, y estoy añadiendo solo uh, los botones que son uh, uh, alrededor de estas tres notas, pero uh, de manera totalmente permanente, abriendo y charlando para conocer los cuatro teclas como una cosa la más natural del mundo. <risa> y, uh, y eh, empezar inmediatamente muchísimos efectos de sonido, eh, las articulaciones para desarrollar un oído eh, que eh, está capaz de entender las diferencias y eh, las posibilidades. Y, y ahí está un poco conectado, ahora le voy a preguntar algo a Eva, pero eh, me interesa mucho esta conexión ¿no? que hay entre la, la idea de... De que la fabricación de un instrumento y la evolución del instrumento está relacionado entre la enseñanza y que de alguna forma son dependientes. O sea, un, alguien que quiera aprender bandoneón sin bandoneón se le hace casi imposible, pero a la vez eh, alguien que fabrica bandoneones eh, no va a poder llegar a alguien si nadie sabe tocarlo. ¿no? Y, y es muy interesante, en ese sentido, la felicito a Anie y a Ivonne por esta relación, porque. Creo que es una relación positiva, que donde hay, donde hay un enfoque compartido y, y que ayuda al desarrollo final de la música, en, en, en conclusión. ¿no? Eh, así que me parece un, un gran trabajo. Eva, eh, vos, a diferencia quizá de Yvonne, que está preparando un camino para, para chicos y chicas, con el bandoneón, que es algo muy necesario, te tocó un trabajo quizá diferente, que es el de cristalizar o o pasar a, a, a partitura y papel, algo que ya se venía desarrollando por mucho tiempo, que es un poco la interpretación del bandoneón en el tango. ¿no? Y sí. si querés contarnos un poco, encima, digamos, vi, viniendo desde, desde afuera, te cayó acá en Argentina tener que blanquear de alguna forma eh, la escritura del tango y el, y el bandoneón. ¿Y cómo fue ese desafío? Digamos? Eh, claro, un poco la idea es... Eh... El tango hasta ahora no había métodos que, que tratasen del, sobre el tango. O sea, había métodos de bandoneón, pero no que hablaran del tango. Y por ejemplo, un punto que, que es muy importante en el tango es la articulación. Y la articulación, así como también dijo Yvonne, hay pocos métodos que trataban sobre la articulación. Era como que todo era legato y bueno, viste, como que paraba ahí. Y. Eh, otra cosa del tango que es muy importante es el fraseo, que tampoco nunca se había como volcado en un, en un libro. Eh, y bueno, entonces cuando me ofrecieron de escribir eh, este libro en el marco de la colección de eh, Tango sin fin, sí, que se hicieron el método de tango, se llama, eh, bueno, me pareció muy interesante porque hasta ahora lo que más que nada se había hecho era una transmisión oral de los conocimientos, de, de por ejemplo, yo aprendí escuchando y tocando con gente que había vivido las épocas doradas del tango cuando vine acá a Buenos Aires y toqué con la Orquesta Escuela, que tuvimos un montón de invitados. Entonces ahí vas aprendiendo, pero ¿qué pasa? Toda esa gente, lamentablemente, ya estaba muy avanzada de edad y bueno, fueron falleciendo. Y estaba ese riesgo de que toda esa información no se pase a futuras generaciones. ¿Sí? Y también eh, lo que pasaba es que, por ejemplo, gente de afuera, como fui yo en su momento, la manera de acceder a ese material solamente era por escuchar grabaciones. Y ¿Sí? entonces eh, la idea era de, bueno, de armar un método que no tratase tanto del bandoneón, sino del tango en el bandoneón. Por eso que no tiene muchas indicaciones justamente para principiantes, sino que es para alguien que ya domina el bandoneón, pero quiere saber más de tango. Son un poco los, los dos caminos opuestos en alguna forma, pero que son los dos eh, esenciales. ¿no? Lo veo más como complementario. Sí, sí, sí. sí. Opuesto, digamos, en las etapas, digamos. Quizá uno en la, en la de encontrarse con el instrumento y en la otra en la de dominar ya una, una estética, ¿no? El, el y... libro mío dentro de la colección es también un poco extraño en el sentido de que todos los otros instrumentos de la colección, o sea, por ejemplo, piano o violín, hay un montón de instrumentistas que ya son tan muy avanzados con el instrumento pero recién se acercan al piano o al violín. En el bandoneón, vamos a ser sinceros, no existe tanto eso. O sea, eh, uno generalmente si toca el bandoneón, o toca tango o toca folclore. También hay bandoneonistas que se dedican más a la música académica, pero también es muy frecuente que no se interesen por ahí tanto por el tango. Y los que tocan folclore también generalmente siguen por ese camino. Entonces es un poco un, poco un libro diferente que los otros libros, digamos, de la colección. Sí, pero cumple un rol, creo que, que, que está buenísimo, ¿no? Y, y no sé cómo, cómo lo, lo disfrutaste o no, eh, el, el proceso de tener que hacerlo y también de tener que transmitirlo. Sí, eh, fue como, un, diría, una experiencia... Sí, fue una experiencia hermosa, la verdad, porque... Eh, yo, por lo menos, eh, todo este tiempo que ya estaba tocando, que hacían ya más de 20 años que he tocado el bandoneón, cuando lo empecé a escribir, eh, o casi, sí, 20 años hacían, pero nunca me había realmente sentado a pensar cómo hago tal cosa, cómo hago tal cosa, cómo hacen los demás bandoneonistas. Entonces, fue muy interesante hacer como un, una investigación de campo, fui a hablar con muchos bandoneonistas para preguntar cómo haces el marcato. ¿Cómo haces la síncopa? ¿Cómo haces un fraseo? Y bueno, fue como un, compilar toda esa información, fue hermosa, fue hermoso, y a la vez fue a veces también complicado, porque había mucha información contradictoria. Pero después, Bien. cuando escuchabas a esos mismos bandonianistas, por ahí sí hacían cosas similares, como que era más que tenía que fijarme en lo que hacían, más que en lo que decían que hacían, no sé si uh -huh. me explico, por sí, qué. Sí, sí. Claro, porque nadie se pone realmente a pensar qué es lo que hago cuando hago un mercato qué hago con el pie, lo uso, no lo uso eh, ese tipo de cosas muchas veces me he encontrado me he chocado contra paredes este, permanentemente pero sí ha sido para mí muy eh, enriquecedor hacer esto y aparte creo que que bueno, que le puede servir a, a mucha gente, aunque sea para tener todo como compilado en un lugar, y tener ese lugar donde ir a buscar información. Bien, gracias Eva. Eh, vamos a preguntarle a Anya, que antes que se nos duerma ahí Aña, y... La, la pregunta que te... Ahí, le, ahí mandé, Santiago, la pregunta escrita para Anie, pero si querés repasarla, era si ella, si habías visitado Argentina o has visitado Argentina y cómo es tu relación con otras fábricas, tanto en Europa como en Argentina o, o con otros Lutier. Y, y qué, cuál fue la sensación, ahí puse cómo se sintió ella, eh, ver que el bandoneón floreció y creció tanto en un lugar tan lejano a Alemania. Tierra, no? Also leider war ich noch nicht in Argentinien. Yvonne und ich, wir haben uns das schon ganz lange vorgenommen. Ich glaube, ähm, ja, jetzt durch Corona ist es natürlich ähm, erstmal auch schwierig. Aber ich hoffe, dass wir das äh, wirklich ganz bald äh, machen können. Und ähm, es würde mich extrem interessieren, ich höre immer und alle erzählen und alles und ich habe ja viel, viel äh, Austausch auch über Facebook und so weiter. Aber leider war ich noch nicht da. Ähm, andere Hersteller, ähm, nee, ich habe mit anderen Herstellern äh, kaum Kontakt, weil... Weiß ich nicht, ist, ist nicht so. Und ähm, ich habe halt viel äh, Kontakt mit Spielern. Wir haben äh, mittlerweile, denke ich, ein sehr großes Netzwerk, auch mit Fabio, Huria und alle möglichen, Mussolini oder Oliver Manori oder wie alle. Also es gibt so viele. Das ist für mich extrem wichtig, weil da bin ich an der Zeit und an den Menschen. Das ist äh, wichtiger als, ähm, ja, im es gibt nicht so viele, die, die um, uh, so extrem technisch und, und mit diesem ganzen Forschungsaufwand um, das mit diesen Instrumenten so gemacht haben wie ich. Ja? Das muss man, das ist, ist so. Sí. Que, que bueno ich eh, glaube, es ist sehr gut diese Relation. Die ist sehr wertvoll. Die Relation zwischen dem Musiker, dem Interpreter und dem no siempre nicht no immer die fábrica piensan a veces tanto en el músico, sino a veces en abaratar los costos. Y, y quizás el desafío acá está en encontrar bueno, ese equilibrio. Eh, la otra pregunta es, ella mencionó bueno algunos músicos, como creo que mencionaste a, a, a Mossalini, a Padre e Hijo, Juan José, y también mencionaste a otro francés, a... Fabio Fure, a Oliver Manuri... Oliver. Eh, faltaría que lo pruebemos, que probemos el bandoneón en Bahía Blanca, decirle, Santiago. Ya, ja, dos muss... <lacht> Está muteado. ha dicho que es falta una importante. un par de de primera línea. Sie sind äh, hier bei der Blanca und Sie müssen äh, die Bandoline. Lo, lo, lo devolvemos, in einer Semana lo devolvemos, prometo. Ich, in einer Woche kommt äh, das Bandol der Bandoline zurück, äh, sagt Juliane. Okay. <lacht> ja, also sehr gerne, ich, ich will das unbedingt, also das, das ähm, wird das nächste Ziel. Wenn, ich hoffe, dass Yvonne da mitkommt, dass wir das beide machen können, weil das wäre ganz schön, finde ich. Eh, fuera de toda broma, dice que le encantaría, Julián. Bueno, gracias. Y, y la otra pregunta es cuáles son los sueños o proyectos a futuro, cuáles son sus expectativas a futuro. Ja yeah, ja. Yeah. Also mein mein mein mein Traum um, war es im im im im im Grunde uh, die alten Instrumente wieder so zu bauen, dass eben auch um, viele Spieler sagen, ja, das klingt mega, das ist toll, das ist eine gute Qualität und so weiter. Was ich äh, mir wünsche, wäre, dass wir eben äh, wirklich ähm, mehr Lehrer hätten, mehr Schulen hätten, mehr ähm, Kinder begeistern können für das Instrument, damit das Instrument eben auch ähm, den Platz, den es verdient, ähm, in der Welt bekommt. Ähm, es, äh, es, äh, Gerade in Deutschland äh, gibt es noch nicht so äh, viele, die bandonion spielen, also kaum. Äh, und gerade habe hab ich ähm, vor ein paar Wochen auch schon ein kleines Projekt gestartet in Chemnitz. Die wollen jetzt auch äh, Bandonion unterrichten mit Kindern. Das Instrument habe ich letzte Woche äh, weggeschickt und ähm, es werden jetzt so angefangen mit, mit drei, vier Kindern. So Yvonne hat in Avignon angefangen mit Kindern, äh, das ist super. In Zürich gibt es ein Projekt mit Kindern, das ich auch begleite. Das wiederum äh, der Traum, der nächste Traum habe ich schon gestartet mit diesem Verein. Ja? Ähm, ich hoffe, dass wir äh, für den Verein halt Unterstützung bekommen und dann kann ich solche Projekte unterstützen. Das ist äh, ganz, ganz wichtig. Y, y Eva und Yvonne, es zwei Fragen, die mit dem una sus, sus impresiones de porque las dos eh, son de alguna forma eh, otros ejemplos de, de inmigración y de una y de para mí un resurgir del, del bandoñón para a una mirada europea ¿no? porque por muchos años el bandoñón parecería que, una, que hubiera gestado su vida acá en argentina en, o en el río de la plata para ser más más justos y y parecería que siempre los bandoñonistas bueno, fueron de alguna forma exiliándose o yendo a, hacia el viejo mundo. Pero acá nos encontramos con, con jóvenes bandoñonistas del viejo mundo que están de alguna forma siendo parte de una, junto con Ani, de una renovación del bandoñón y, de y de la música en Europa. ¿no? En de, alguna, de alguna forma, Ivonne, con la escuela en Avignon. Y de, de otra forma, Eva, también con tu trabajo a través de, de los proyectos como el de, puede ser, de Tango Sin Fin, donde hacen cursos fuera del país. Eh, y y mi, mi pregunta sería, una su... ¿En qué momento, digamos, eh, o qué, qué bandoneonistas son los que la, la enamoraron, eh, hablando del sonido y del instrumento, y que, que el generado, generó ese, esa decisión? Porque... No vamos a contar toda la historia de Ivón, pero ivón estudió piano, acordeón, distintos tipos de botones, distintas cosas. Y cuando uno tiene que cambiar y cambiar, o adaptarse a un nuevo instrumento, es un sacrificio como, como aprender un idioma, ya que estamos hoy con el alemán. O sea, yo decidir aprender alemán sería realmente un, un sacrificio, porque uno dice, yo ya, ya sé un idioma, para qué tengo que aprender otro, ¿no? Pero hay todo, una, hay todo un aprendizaje en eso. Y bueno, ¿cuáles fueron las, las motivaciones más fuertes que le impactaron a decir, bueno, dejar, por el caso de Eva, dejar un país? O incluso Yvonne también, ¿no? De, de cambiar un tipo de vida al servicio de un instrumento. ¿Qué, qué generó ese cambio, no? Eh, bueno, arranco. Eh, sí, yo en realidad, eh, yo tenía 15 años cuando, cuando empecé con el bandoneón, o sea, ya lo conocí hacían dos años, pero... En ese momento, la verdad que, no sé, bueno, en mi caso por lo menos, teniendo 15 años, no, no miré al futuro, no miré eh, qué podía hacer de mi vida, eh, no era para nada, o sea, no estaba dentro de mis planes de venir a Buenos Aires tampoco. De hecho, yo no tenía ningún plan de venir a Buenos Aires porque no conocía y estaba bien allá, tocando mi bandoneón, eh, pero me decía Gustavo Beitelman, que era el que es todavía el director eh, de eh, artístico de, de Rotterdam, sí, del Conservatorio de Rotterdam, me decía, vos tenés que ir a Buenos Aires, vos tenés que ir a Buenos Aires. Oh, bueno, está bien, bueno, voy a estudiar ahí, si no me gusta, me vuelvo. Pero era mi plan volver. Y bueno, aparentemente hubo algo acá que me, me fascinó desde el primer día, porque me acuerdo que en la primera semana ya les escribí a mis padres, bueno, voy a quedarme dos años finalmente. Bueno, yo ahí tenía 23 años, creo que a los 23 años uno también tampoco piensa mucho en el futuro, ni en lo que va a ser de su vida, ni en largo plazo, ni, ni nada. Eh, yo me, me gustó mucho acá, estar acá, la ciudad, eh, el, la sobredosis de tango que había para mí, porque yo venía de un país donde si yo decía toco el bandoneón, la respuesta era sin variar, era ¿qué? O sea, eh, acá decía, tocó el bandoneón y todo el mundo me decía, ¡ay, qué lindo! Bueno, eh, y sí, no, no lo tuve como tan pensado quedarme, solo que me fui quedando y ahora, por suerte, bueno, me costó bastante también hacer camino, pero me parece que tiene más que ver con el hecho, menos que con, con que soy extranjera, más con el hecho de que soy mujer, este, que el bandoneón y la mujer, bueno, allá nunca se me había ocurrido juro que salí de Bélgica o de Holanda donde vivía en ese momento y nunca, nunca había relacionado el hecho de ser mujer y tocar el bandoneón como algo que podría llegar a ser problemático Porque allá, un problema. claro, hay muchas mujeres que tocan no, no, no, no sé, nunca yo lo viví como algo que era problemático y cuando llegué acá me di cuenta de que bueno, todavía falta un, faltan un par de pasos, pero bueno todo a su tiempo, todo va mejorando y... ¿Alguna historia en particular que quiera relatar? ¿Alguna pequeña, breve historia de, esos, de esas complicaciones? y mirá, los, por ejemplo, invitados de la orquesta escuela miraban diferente a las mujeres que tocaban el tango, el que tocaban el bandoneón, y me dio que no le tenían mucha fe, lo sé por sus propias palabras, no voy a nombrar a nadie, por supuesto, pero... <risa> pero me han dicho y después, bueno, han tenido que como volver de eso, porque alguna vez me quedé, mis otros compañeros faltaron a la orquesta y me quedé solo con esa persona, que me había medio dicho que no, que no era mi lugar, que yo no debería tocar, bueno. Y dijo, ay, no necesitamos más a nadie, listo, ya está, podemos quedarnos los dos acá tocando. Quiero decir, hay mucho prejuicio. Este, y bueno, y después la cantidad de trabajos que, que directamente te dicen... No, no, bandoneón, mujeres en el bandoneón no, así, sin ningún... Eso no es que yo lo invento, sino que te lo dicen muy directamente. Claramente. Sí, sí, muy directamente. Sí. Eso que igualmente en la historia las, las orquestas de señoritas eran muy muy comunes, digamos, aquí mismo en Bahía Blanca había una orquesta de, de mujeres, y, pero evidentemente en algún momento Sí, sí, si tocan entre ellas, bueno. Claro. Bueno. Pero no... Ahora, yo por ejemplo no toco en grupo de mujeres. Igual cada una tiene que hacer lo que quiere, por supuesto. Pero yo sí. medio que pienso, no, yo quiero que me llamen, por como toco, no si soy mujer o soy, bueno, no soy claro. mujer. Y prefiero los grupos mixtos, la verdad. O sea, eh, pero bueno, sí, nada, grupos de mujeres han habido, igual si lo comparas con la cantidad de grupos de hombres, es mínimo. Sí, y quizás no llegaron a tener la posibilidad de registrar eh, también, ¿no? porque lo, claro. los registros discográficos generalmente bueno, han quedado en muchas orquestas y, y en su mayoría, claro, hombres. Eh, pensaba, para, por último, en Eva, eh, sonido algún bandoñón que, que te viene, si quedas en una isla y tenés que elegir un par de discos de bandoñonistas de bandoneonistas, eh, mira yo conocí el bandoneón por Piazzolla y si bien hubo momentos que escuché menos, que estaba en un momento muy enganchada con la orquesta de Pugliese y escuché, escuchaba solamente los discos de Pugliese eh, me sigue gustando muchísimo, sigue gustando muchísimo, después están eh, bueno los discos de Sextetotango, tango, me llevaría, que esos me encantan, me fascinan este, y bueno, de hoy día me gustaría llevarme algunos de los discos de los grupos eh, contemporáneos, digamos, de los grupos de ahora. algún ah, un disco me podía llevar, ¿no? Bueno. No, o sea, no, podés llevarte tres, podés llevarte tres. Está bien. Eh, bueno, ¿Proyectos de tocar ahora, de Eva, de grabar o algo? Eh, bueno... ¿Entre coronavirus? Sí, tengo un proyecto... Este, de grabar un disco nuevo con Hernán Posetti mi pareja con el que formo un, un dúo, pero bueno, está obviamente todo ahí, la agenda está parada, digamos. Tengo algunas cosas que supuestamente voy a hacer en Uruguay el año que viene, eh, pero bueno, todo depende de cómo sigue todo esto, digamos. Bueno, Ivonne, tu relación con Argentina, Bandoñón, y <risa> cuándo te, <risa> <¿cuándo risa> te enamoraste... ¿Cuándo te enamoraste? Y, y antes que empieces a hablar, antes que empieces a hablar, para Anie, los que quieran hacer preguntas, porque ahí me llegaron algunas preguntas, pueden escribir alguna pregunta, no sé si voy a llegar a leer todas, pero pueden escribir preguntas en el, en el chat ahí de Zoom, mientras nos cuenta Ivonne. <risa> bueno, eh, yo, eh, para... Regresar a la primera pregunta, porque he cambiado al final mi vida? ¿Qué pasó? Y, y bueno, eh, he empezado la música muy tarde porque mis padres estaban cambiando todo el tiempo eh, la ciudad y entonces, bueno, a las dos podría empezar con el acordeón. Pero en este momento también no estaba una, un deseo profesional, he empezado. Y eh, estaba rápidamente en los concursos internacionales, en Klingtal antes la caída del muro. Y, um y creo realmente que si he continuado con la música es el resultado de, de la Alemania del Este porque la música estaba algo que estaba muy importante y tenía un valor. Eh, eh, podrías estar médico, aprender muy bien o un abogado, pero sí puedes estar músico sé que tienes un talento diferente y... Y cuando llego en Francia en, en, en el año 90, eh, y cuando he dicho que estoy, estoy pianista, acoronista, y la pregunta, sí, claro, pero ¿qué es tu, uh, tu profesión? ¿Qué estás haciendo realmente? Y estaba muy sorprendida que la música no podría, no estaba tan normal que es un elegio realmente de profesión. So, eh, el elegio de estar música eh, es realmente en relación con la Alemania del Este, pero inmediatamente con la enseñanza. Estaba interesado en la relación a las gentes, la pedagogía, la, eh, he hecho formaciones en, también en psicología y también en uh, todo el aspecto de, uh, de postura de lo, del músico. Y, um, no estaba una cosa, no estaba un segundo eligio y bueno, he hecho aquí todo para el piano y el bandoneón. Llego en mi vida desde creo dos o tres años, todo el He escuchado la música de Astor Piazzolla, como lo he dicho, y este sonido me, me toque el corazón de una manera muy violenta. Y he dicho a cada vez, bueno, cuando tengo el tiempo debo hacer este, este instrumento, pero como un proyecto uh, totalmente amateur, bueno. He encontrado finalmente un bandoneón, que estaba un bandoneón unisoneric, no sabía nadie sobre el bisoneric, el unisoneric. No sabía que estaba un instrumento alemán. He visto en el instrumento la etiqueta VEB Betrieb lo, lo que está diciendo eh, usina fábrica del pueblo. Y en, en este momento he realizado que es un instrumento de mi país, y después he buscado el nombre de Karlsfeld en, en la carta y he visto que está el lugar donde he pasado toda mi infancia. Y bueno, después he empezado a tocar aquí, sin clase, sin nada, el, el repertorio de, solo de piazzola, conocí una, absolutamente nada del tango y al momento he decidido que va a. Podría ser interesante de, de empezar las clases, bueno, como he dicho en este momento, Victor ha llegado aquí y ha empezado clases. Y después debería cambiar el instrumento y estaba buscando un nuevo fabricante. Y la... He cambiado, uh, todo ha cambiado con esta relación con Aña, porque en un momento vi que podría estar una aventura como en los años 30 del siglo XVIII, como fue el caso para Chopin, para Schubert, para Beethoven, que las fábricas se van a enviar instrumentos, que vamos a intentarlos, que podríamos mejorar. De hecho, bueno, vamos a tener otra charla con, con Janine, que es la, la que escribió el libro sobre la historia de Henry Van, ¿no? Pero pensaba que algo que ella comenta ahí es un movimiento que hubo en Alemania a, a fines del siglo XIX, perdón, sí, del siglo XIX, en eh, 1800, que, que buscaban de alguna forma en Alemania eh, democratizar la cultura y favorecer, digamos, el acceso a, a los instrumentos y demás. Eso de alguna forma, lo que está diciendo, Ivone, es, es un poco lo que te gustaría lograr ahora, digamos. Es, es una aventura completa. Eh, no podemos ir en un lado buscar partituras. Debemos eh, trabajar con un maestro que tenemos todos los manuscritos. Necesitamos muchísimos trabajos, trabajo para hacer archivos y limpiar todo este material, crear más material el pedagógico, eh, participar a la evolución del el instrumento de cómo este instrumento puede, puede llegar en, en todas eh, las ciudades, conservatorias, escuelas, y bueno, es para mí lo vi como un lujo increíble, de, de, de combinar todos estos aspectos y viajar en el tiempo, porque no sé si conocemos un otro instrumento con quien uh, podríamos uh, vivir, vivir una aventura uh, tanto llena, ¿no? Eh, porque, bueno, estaba tranquila aquí en mi conservatorio como profesora de piano. He hecho muchísimas cosas y he escrito también cosas pedagógicas, pero para el placer no estaba necesario. Teníamos muchísimas cosas. Y bueno, que cuando he empezado con los niños y vi que falta material, falta… no estaba satisfecha del resultado de lo que podría obtener de, de, de lo que tenía en este momento. Y bueno, tenemos dos, dos direcciones, una dirección pedagógica que está empezando con tonalidades y una otra que está empezando con el teclado abierta cerrando que son posiciones eh, confortables. Y, y bueno, y en este momento con los niños no podría encontrar algo que... Que, que me gustaba y por eso y, he empezado este trabajo. Y volviendo a, a los que le había preguntado a Eva, tú y Ania, ¿con tu relación con Argentina has viajado? ¿Yo? Sí. No, no, por el momento. O sea, o sea que tiene que... <risa> tiene... Que sacar el pasaje con Aña, tienen que sí, venir con Aña. Lo, lo había dicho que, bueno, como, eh, ha dicho que como yo también, no estaba un proyecto, es un proyecto, y cada vez eh, tenemos otras eh, urgencias, y, eh, y claro que es una causa que bueno, absolutamente Acá, acá hacer. toda la cátedra de Bandoñón de Bahía Blanca, más la escuela de, de Alemán, eh, te damos la bienvenida cuando quieras así que pueden venir Muchas gracias. no quiero ofrecer la casa allá de Eva porque tampoco quiero entrar en compromiso eh, pero eh, Ivonne de los discos que tenés de los discos que tenés ahí atrás si te tenés que ir a una isla y solo tenés unos pocos discos con bandoneonistas ¿qué discos te llevarías? bueno, es una pregunta muy difícil porque no, no me gusta de de cerrar en casos y eh, verdaderamente si debería llegar solo discos de bandoneón eh, sería muy eh, infeliz también. ¿eh? No puedo mentir que a mí me gustan muchísimas músicas totalmente diferentes y, y uh, solo, uh, solamente partir con el baño. Estoy muy enamorada de este instrumento, muy apasionada, pero necesita también otras colores. Bueno, pero pensemos, pensemos también, bueno, recién Eva contaba un poco de su vínculo con Piazzolla y con, con las, algunos discos que nos dijo, también para recomendar a, a los... Bueno, en a los este que, caso, claro. ¿A quién podría bueno. recomendar? Decir, bueno, hay que escuchar a esto. Sí, eh, claro que en el repertorio, eh, claro que poder llegar conmigo eh, discos, eh, discos de Piazzolla. No tengo un favorito, eh, tengo muchísimas, <ríe> puedes ver aquí. Eh, claro, el disco de Bandoneón eh, solo eh, de, de, de Juan José, que para mí está ya un un disco totalmente totalmente increíble y bueno después no sé me gustaría muchísimas cosas diferentes de Daniel Vinelli y de Dino si sí, son sonidos diferentes de Federico so, entonces eh, nunca me eh, que debería tener la pregunta antes para <risa> para ver que realmente eh, son un hijo muy difícil so, voy a pensar en esto para tus alumnos, y bueno, bueno, quieren, bueno he, he dicho dos sobre tres, no está tanto malo. ¿no? Vamos a voy a preguntarle a Annie alguna ¿eh? pregunta que tengo acá para Annie. Una me pregunta un alumno aquí eh, si, se, si se puede saber cuán accesible es adquirir un bandoñón o qué costo tiene. Es una pregunta que no es una buena época para hacerla, pero la vamos a hacer igual. Y ya que estamos hablando de sonido. Eh, se me ocurre a mí también otra pregunta, que ¿cuál es el sonido que Annie busca? Si es el sonido de Dino y si es el sonido de un bandoneón de aluminio. ¿Cuál es el sonido que ella tiene cuando, cuando piensa en sonido? Una pregunta muy, muy difícil pues, para, para solo para el porque... Eh, es, eh, con esta pregunta estás diciendo que es el, el instrumento solo que estás haciendo el sonido y no estoy de acuerdo con esto. <risa> eh, es el bandoneonista que va a ser, no, no estoy. Bueno, podemos ver el disco que ha, han hecho con el bandoneón de Troilo. Cada vez el sonido está diferente con cada intérprete y esta es una causa eh, muy, muy interesante. Estoy utilizando sí. mucho. En las clases. entonces no estoy seguro que no segura que Anya podría, eh, podría de describir el sonido que, la es, que está buscando, pero si es el o que el sonido esta prefería, pero bueno. Eh, Sí. <risa> no ahí, y bueno, ahí yo le estoy yo le estoy traduciendo a Annie así que ella sí, sabe sí, sí. sabe que no está de acuerdo para... que... está sufriendo para Annie. Sí. <risa> also, ich kann ich kann nur sagen, also wir, wir würden uh, nie ein Instrument mit Zinkplatten produzieren, das ist also ausgeschlossen. <risa> um, Wir, wir produzieren äh, äh, mit Aluminiumplatten, meine ich natürlich. Wir, wir, wir produzieren ausschließlich Aluminium, äh, Zink und ähm, Aluminium gibt es früher in einigen Instrumenten, ähm, aber das, das, das hat natürlich keinen einen ganz anderen Klang und unser Klang. Ähm, Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, auf jeden Fall, ähm, alle die, die spielen, finden, dass es ähnlich fast genauso klingt wie alte Alfred-Arnold-Instrumente und das reicht mir eigentlich erstmal so, vom mehr kann ich dazu, das, das ist bei jedem Spieler anders, es ist jedes Instrument individuell angefertigt, wir, wir produzieren im Grunde nur auf Bestellung und äh, jeder bekommt sein Instrument so eingestellt, wie er es möchte und zu den Preisen, Um, das kann man im Internet uh, nachgucken. Es alles, wir haben eine große Homepage, da ist jedes einzelne Instrument uh, drin, y um, da sieht man dann den Preis. Je nachdem, in welches Land das eben dann geht. Um, yeah. Muchísimas gracias, Annie. Y, bueno, no queremos ocupar un poco el tiempo ahora. Nos gustaría si, si hay alguna pregunta en el, entre los que están participando ahora. Y si no. Me gustaría cerrar yo con, con dos preguntitas y, y cerramos esta linda charla. Volviendo, perdón, volviendo al tema de los precios de los instrumentos, convengamos que para nosotros que vivimos y trabajamos en Argentina, nos sale, cara, nos sale caro comprar un helado en Europa por el momento. O sea, por supuesto que son instrumentos costosos para nosotros. Es como... Pero bueno, igual si lo comparás con otros instrumentos, por ejemplo... Eh, un violino o un piano, yo siempre siempre pienso que dentro de todo tenemos suerte porque por un precio mucho menor podemos conseguir un precio un instrumento de primera línea. ¿no? Sí, y que estamos hablando de instrumentos que están comprobados que han durado 100 años, tienen claro. más comprobaciones que la vacuna que están tratando de descubrir ahora para el coronavirus, digamos. Uh -huh. eh, han, han pasado los bandoneones por muchísimas manos y que les han dado de distintas formas y pegado, y sí, sí. sin embargo siguen siguen vivos. Y yo siempre digo que los bandoneones un bandoneón ha pasado por más de una persona y no, y no al revés. no eh, Los bandoneones que tengo yo ya han pasado, creo que yo, dos o tres personas, dos o tres vidas. Eh, así que, bueno, ese la relación costo, bueno, tiene que ver también con con el valor que uno también, y para qué uno lo va a ejercer, eso. Eh, eh, me gustaría cerrar con, con dos preguntitas, una que tenga que ver con, con qué ideas ustedes les gustaría dejar a alguien que está estudiando el bandoñón qué consejos o qué camino, como digamos, las dos han hecho un trabajo de escribir algún tipo de metodología, sabemos que los métodos en sí no es un libro, sino el libro es parte de una metodología a veces que registramos cosas pero que en sí no está todo garantizado ahí, ¿no? y que en realidad hay una, una combinación entre lo que está en un libro más lo que nosotros, muchas cosas que podemos hacer que no siempre están escritas, y, y que tampoco un libro va a reemplazar un maestro. Eso es algo que, que creo que, que está bueno que, que quede claro. Y, y sí, ¿qué consejos ustedes les darían desde su camino? Cada una tuvo un camino diferente y con distintos obstáculos. ¿Qué consejos le darían a alguien que está estudiando el bandoñón eh, para que quizás no se golpee tanto en ese camino o tenga mejores, mejores resultados, quizás eh, prestando atención a esos consejos? <risa> Sí, uh, empieza uh, y bonde. Después empecino. la vamos a uh, bueno, cortar. Uh, uh, bueno, la, para mí la, la, la cosa la más importante es el placer ¿eh? de, de tocar, la, el placer, el amor por, la, por el sonido. Y, uh, podemos, con este instrumento podemos tocar uh, muchísimas músicas diferentes también en Argentina, no son no un estilo. Y uh, bueno, uh, eh, para mí está la primera cosa una actitud de, de positiva ¿eh? y de, de confianza sabemos que algunas veces cosas son difíciles y eh, no debemos perder eh, la esperanza de encontrar soluciones consejos y claro un libro no Solo no está bastante. Necesitamos, en mi opinión, alguien o diferentes personas que van a no van a acompañarnos. Y bueno, en, uh, en el trabajo, como todo el mundo, decimos que es mejor de trabajar cada día un poquito que uh, en un uh, Uh, una, dos, tres horas, dos veces a la semana. Esta, para mí, uh, estoy haciendo muchísimas cosas uh, sin el instrumento, uh, escuchar uh, sonidos, uh, uh, leer las partituras, uh, ver si algunas cosas son ya difíciles. Ah, en, si no tenemos un equilibrio eh, como niño, no vamos a empezar a caminar. So, entonces es cada vez la misma cosa con el instrumento. Si vemos que una cosa no está fácil, si es la lectura o el oído, o si tengo eh, malas sensaciones en el cuerpo, bueno, debo intentar de entender por qué. Eh, buscar soluciones eh, con gente, con... ¿Con quién? No sé, ¿con quién nos, nos sentimos bien? Es muy importante la relación uh, uh, personal, uh, humana, uh, una bienvencia, no sé si se dice en español, una, un, una relación... Uh, Ahí tenemos uh, el traductor. De, uh, con el mentor que, hubo, que, que está una relación de confianza y... Uh, y um, muy eh, tranquilo, sin, sin estrés, sin miedo y todo esto. Son para mí realmente eh, las fundamentales en, en la relación de la enseñanza, pero también la calidad del instrumento. Bueno, sí que las reacciones son difíciles. Aquí no tenemos tanto este problema económico para comprar instrumentos en mi lado. Eh, y empezar con un instrumento que funcione, que todos los botones tienen el mismo peso, que no va a perder aire, que todo funcione. Bueno, es perfecto para empezar porque el instrumento, Podría inmediatamente mostrar que a dónde está un problema y podemos arreglarla antes que va a instalarse en la memoria, en el cuerpo. So, eh, bueno, eso, todo esto que estás diciendo eh, sería como el premio un poco para el que estuvo escuchando o los que van a escuchar esta, esta charla. Eh, creo que está bueno agarrar un cuaderno y anotar todas estas estas pequeñas claves que has transmitido, Iván, porque son son cosas que parecen obvias, pero no siempre no siempre lo son. No. Y a veces uno, sin darse cuenta, cae en las, en alguna de estas trampas, ¿no? Al no prestar <risa> atención. Bueno, Eva. Somos todas diferentes, es eh, importante de escucharse y uh, de decir uh, lo que uh, el sentido que tenemos eh, en la relación, en uh, no, uh, también la manera de aprender y uh, bueno después eh, si tenemos una relación de confianza con el profesor eh, vamos a arreglar paso para paso las cosas que debemos eh, realizar y también en una escuela tenemos eh, la, la amistad entre las gentes y eh, podrían crecer juntos, es una cosa muy muy importante también de este intercambio y bueno, son muchísimos eh, factores que podemos eh, organizar ¿eh? una clase que está muy viva ¿ah? con muchos encuentros, invitados y bueno, eh, cada uno tiene algo de, para decir de una manera diferente, tal vez son las mismas palabras, ni eh, llegan de manera diferente. Es así. Eva, ¿consejos? Sí, sí, todo lo que dijo Ivonne. No. Es cierto. Eh, quiero bueno me parece muy importante lo que ella dijo de, de lo de, de que es muy importante tocar todos los días en vez de tocar antes de la clase tres horas que realmente no funciona ya o sea, lo hemos comprobado Es eh, muy importante la constancia y lo que me parece que cuando uno arranca con el bandoneón es como oh, eh, poner primero la música es decir eh, no, no ir por los caminos fáciles, tal vez, los más fáciles, por ejemplo, tocar todo abriendo, o sea, tiro así un ejemplo, ¿no? como A veces es necesario cerrar, bueno, es un poco más difícil porque uno no está acostumbrado, tal vez. Eh, bueno, pero hay que buscar primero el lado de la música, cómo suena, cómo puedo hacer sonar algo que yo quiero escuchar, como mi, imaginarse en la cabeza lo que quiero escuchar en el bandoneón. También, eh, nada, yo les digo siempre a mis alumnos, no, no lean de arriba de la pieza hasta abajo y vuelven a retomar así, no, no tiene ningún sentido, tienen que trabajar eh, las partes que les cuestan. Y, y cuando hay un compás que les cuestan, tienen que desmenuzar, tienen que fijarse qué es lo que pasa. Separen manos, eh, después se fijan dónde está el problema, porque si no puedes identificar cuál es el problema es imposible resolverlo. Entonces, como que trato de que trabajen mucho, muy puntualmente, los lugares que les cuesta. Y bueno, y no rendirse y disfrutarlo, sí. Los alumnos que mejor avanzan, que más avanzan, son los que me dicen, ¡ay, qué lindo es tocar el bandoneón! Bueno. El amor del va solo. Bien, me alegra que, bueno... Y me alegra que estén presentes algunos alumnos y alumnas eh, mías del conservatorio, porque sus palabras validan la mía. Y está bueno cuando lo dice otro, porque a veces las personas siempre, las como, como lo dicen en, en internacional, ahora le van a prestar más atención, quizás van a decir, ah, porque lo dijo Eva Wolf o lo dijo Ivonne, debe ser verdad. Bueno, una pregunta que ahora sí me llegó para Anie es si los materiales que usan son los mismos que los anteriores antiguos, si es difícil conseguir esos materiales, y yo de paso le agrego si la madera esa es de los mismos bosques que estaba Arnold. Una de Rodolfo Luis de Viagel, eh, uh -huh. con una Also der Stoff, die Materialien, der Stoff von die, die, die für die Herstellung der Bandoneone, hm. ist dieselbe, das, von, das zu älteren Bandoneone benutzt worden oder nicht? Und andere Frage, wie schwierig ist es, diese, dieser Stoff, also diese Materialien zu kriegen? Und eine kleine Erklärung von Julian. Äh, Dieses äh, Holz äh, ist dieselbe, das äh, von äh, Fabrik Arnold genutzt äh, wurde. <lacht> Es chats otra no un chiste un poco en chiste ah, ¿no? sí. ja. also, si, lo, uh, si los si los pajaritos que que hacían sonidos son los mismos del árbol ah claro claro also, also die vögel sind dieselben in im epoche in, in zeit vom abend also uh, wir wir wir hat wir, wir haben uh, ja dieses uh, Premier instrument uh, also als als Beispiel genommen damals, als ich eben mit diesen Instrumenten begonnen hatte. Und äh, alles, ähm, alles, was da jetzt in den neuen Instrumenten drin ist, äh, war in den alten Instrumenten im Grunde auch. Äh, natürlich gibt es äh, äh, Verbesserungen und andere Dinge, die natürlich nicht mehr in diese alte Zeit äh, irgendwie passen. Und, äh, aber vom, von, äh, von den Materialien, gerade von den Stimmzungen und Stimmplatten ist es genau äh, das, was es früher gab und ähm, wir haben ja eine eigene Stimmplattenproduktion und äh, deswegen ist es äh, schon was anderes und man kann es dann schon vergleichen mit den alten, aber ich kann es natürlich nicht tausendprozentig sagen, weil wir sind ja jetzt in der Zeit und äh, die alten Instrumente sind teilweise ganz viele Jahre gespielt und ähm, ya, ja, da verändern sich die Instrumente, natürlich, mit den Jahren, ya, ja. Ja, aber, im Grunde, es alles genauso wie es früher war, habe ich zumindest versucht, so, zu so machen, ya. Ja. Sí, Julián, eh, <risa> en principio, la producción, o por lo menos, el punto de partida de la producción, es el mismo de, de, la, de aquel bandoneón, por así decirlo, que ella eh, encontró en el, en el inicio de, de la fábrica, ¿no? O sea, de ahí se, se enraiza todo. Por supuesto que eh, por razones de, de, de perfeccionamiento, si se quiere, tecnológico, de tiempo o de facilitación, eh, de cuestiones productivas o lo que sea, eh, hay cosas, pequeñas cosas que han cambiado y hay otras que Aña no sabe si cambiar o no, no, porque efectivamente no tiene al dedillo cómo era que se fabricaba antes. Puede adivinar según lo que, eh, lo que encontró ahí adentro, por así decirlo. Pero no, no se puede decir. Se puede decir que se logra un sonido parecido y demás. Eh, se puede decir que la fabricación de los peines, como decías vos, eh, uh -huh. son, es muy parecida, pero no deja de ser una especie de, de prueba que no se, que no se, con la cual no se cuenta. Así que, por así decirlo, va a permanecer como una leyenda. digamos Nunca se va a poder decir es igual. Bien. Bueno, para la próxima charla que vamos a promocionar, ya que estamos, eh, vamos a hablar con con Janine, que es una historiadora que quizás va a sacar algunos mitos, pero igualmente creo que todos los que estamos vinculados con el bandoñón nos pasa que tenemos de alguna forma la convicción de que hay una especie de magia ahí adentro de ese fuelle cuando lo abrimos y cerramos, y siempre hay algo que se hace un poco eh, inexplicable, me parece. Y eso es un poco la magia de, de este instrumento que estamos aprovechando a, a conmemorar y y armar este tipo de eventos, pese a, a que hoy no nos podemos reunir en una sala de concierto a, a festejar con el instrumento. ¿no? Bueno, eh, Eva, Ivonne y Anya y a toda bueno, la Sociedad Escolar Alemana de Bahía blanca a todos los alumnos del conservatorio que han participado, muchísimas gracias. Eh, bueno, ojalá podamos en algún momento volver a encontrarnos. Eh, y en, posiblemente en este video vamos a estar compartiendo algún link eh, de alguna de las páginas de la fábrica y, y, y algunos lugares o a páginas donde podamos conocer un poco más a, a Eva y Bonnie y, y, y a Annie en su fábrica. Y creo que, bueno, yo por mi parte la disfruté la, la charla muchísimo. Me quedaría tres horas más. Pero tengo que reconocer y agradecer a mi esposa que está cuidando a una tropa de niños y niñas ruidosas, así que no sé si van a aguantar mucho más. Así que bueno, no sé Iván, gracias. Aquí eh, y bueno, no sé si querían dejar algo más, pero eh, por mi parte más que agradecido. Muchas gracias a ti por esta invitación y tu interés. Bueno. Y Bonnie y Anya entonces tienen que venir a Argentina, y pueden pasar por Buenos Aires, y, y obviamente tienen que venir a Bahía Blanca, tienen la Sociedad Escolar Alemana, que pueden ayudarle a traducir, y les podemos, les podemos conseguir banduñones acá para, para pasar un buen momento. Y de hecho, Anya... A Puerto Madryn, a conocer las ballenas, si quieren. Ahí tenemos un alumno que es de Puerto Madryn también, pueden conocer las ballenas, pueden ir bajando ofrecer el strudel, Julián. También tenemos strudel. Pues yo, para no estar demasiado perdida. Y bueno, el, el desafío. Acá en Bahía, como le conté a Ania, había un, un hombre que era de Coronel Suárez que se llamó Humberto Brunini y se radicó en Bahía Blanca y fabricó banduñones eh, que se llamaban BB, que eran banduñones creo en parte por la sigla de Bahía Blanca, también no sé si era por Berto Brunini, que también era su apodo del nombre y apellido. Así que bueno, para nosotros es, es muy enriquecedor la, el vínculo que hay entre una, un lugar tan lejano como puede ser Alemania y una ciudad como Bahía Blanca, y sin embargo esta conexión tan, tan linda que se genera con, con el Bandoñón, y ahora tenemos la oportunidad de compartirla en este video que va a quedar como una botella digital por el ciberespacio así que bueno muchísimas gracias y gracias a, a toda la tropa los que quieran saludar pueden mostrar sus pantallas no hay ningún problema ¿eh? yo agradezco brevemente Julián al sí. taller de bandoneón de, en el cual ustedes trabajan y como ahí sebastián también está agradeciendo el taller de bandoneón es bahía blanca al conservatorio a, obviamente Ivón, a eva y a aña y queda la siguiente charla para que la difundan eso sí lo, lo quiero decir eh, porque es una charla también más de interés general, de historia del bandoneón, de, bueno, de historia del bandoneón que se entronca también con Argentina y con Alemania, así que eh, esto sigue, digamos este proyecto sigue, y agradezco a, a, a todos los que están participando y creo que es lo mejor que podemos hacer eh, en esta época de pandemia, en lugar de quedarnos con los brazos cruzados, armar este tipo de proyectos. Así que bueno, gracias a todos de mi parte, de la Sociedad escolar Alemana. Gracias. Bueno, gracias a nos vemos y un saludo a todos, ahí a todas. Chao, chicos. Chao, Aña, y felicitaciones por venir primero. Sí. Vino sí. primero